FIFA 22, y bueno, aquí estoy el partido que vas a echar entre España y, y Italia que se jugará este miércoles a las 9 menos cuarto en, en el propio estadio en el estadio San Siro de Milán y bueno, pues espero que os guste, va a ser un partido bastante fuerte porque son dos selecciones muy potentes y bueno, es el es lo que llaman el es lo que llaman el llamado derby mediterráneo, ¿no? Así que bueno, espero que os guste Y bueno, lo voy a hacer con este FIFA 22 Aunque ya próximamente haré, haré el juego Porque vamos, lo voy a jugar seguro Y bueno, era para que se viese un poco Bueno, pues mmm, Todos los detalles que tienen Partidos amistosos Y bueno, pues vamos a echar este España italia y vamos a ver qué tal nos va Así que bueno, vamos allá <risa> Vale, pues vamos allá Vale, vamos a jugar, vamos allá Hola, muy muy buenas y bienvenidos a este estadio San Siro Este estadio de la ciudad de Milán Y bueno, ahí estamos En San Siro con esta amistoso internacional Este España-Italia Ya salen los dos equipos Tanto en el, el, de, el de Mancini Y tanto en el de Luis Enrique A nuestra derecha Luis Enrique y Mancini jugará a nuestra izquierda, aquí está el partido, todo el estadio está lleno y bueno, ahora vamos a ver los himnos, se están colocando en las dos selecciones, tanto la de España como la de Italia para escuchar sus respectivos himnos y vamos allá, vamos a oírlos. Primero será el de España y luego lo hará el de Italia. Y bueno, aquí está la lista, con un Simón un en la portería. Los defensas, Sergio Reglón, Pau Torres, Eric García y Perro Porro. Los he puesto ahí de defensas. Luego, mediocampo medio campo, Marcos Alonso. He colocado Coque y Busquets, siempre en el medio. Y en el tridente Jeremy Pino, Pau Torres y Brian Hill. Los nuevos, porque eh, al final Marcos Llorente se ha caído por lesión también. A última hora es una pena y bueno ahí está el fotocall y bueno pues hemos puesto a ferran torres como ahí en el tridente con jeremy pino que es nuevo y brian hill y bueno a ver qué potencia y qué y qué bueno qué qué potencia nos dan no hay que está donnarumma el 11 de italia con donnarumma espinasola Cellini, Bonucci, Di Lorenzo de Defensas, luego Verati, Giorgino y Iba, Varela a mediocampo. Y el tidente van a estar Insigne, Inmóvil y Tiesa. Muy buenos, así que bueno, empezamos sacando, empieza Ferran Torres sacando esa pelota, se la envía ya directamente a Marcos Alonso, ya se está se está desbordando por aquí, se la envía a Pedo Porra ahí en el pase, aunque ya la tienen rápidamente, no pueden salir de ahí, se la envía a Koke, ahí, a Ferran a Pau Torres rápidamente Aunque la bajan otra vez hacia Coque La tiene Pedro Porro ahí, la tiene Brian Hill ahí Esa pelota la tiene Ferran Torres Ya se adelanta por aquí Dejando a Cellini por detrás A ver ahí La tiene perfectamente ¡Ay, qué buena iba ahí! Pero no, la tienen ellos A ver ahora, cuidado ahí Muy peligrosa y la, la zaga italiana Hay que tener mucho cuidado con la churra Ahí ya la tiene Tiesa La tiene Tiesa por este este carril izquierdo, aunque ya la, la corta rápidamente Pau Torres, la tiene eh, Sergio Reguilón la pasa a Busquets, aunque ya la tiene ahí perfectamente Pau Torres. A ver, Pau Torres. Ah, él estaba adelantado, de perdón, Ferran ahí. Qué pena. Ese fuera de Jopo era buenísimo. Nada, por el pie. Vas van a sacar Cellini, van a sacar la selección italiana ahora, aunque rápidamente la recuperamos. La tiene... Ferran Torres, la tiene Pedro Porro Ahí perfectamente coque Ahí en la defensa, Brian Hill Se va por este carril derecho Aunque ya la tiene rápidamente coque Ahí en ese pase, a ver ahí Tal hace las cosas ahí, a ver Nada, la sacan ellos por poco Ahí lo hemos tenido otra vez Aunque ya la retrasamos hacia Pedro Porro otra vez La devolvemos a Brian Hill Otra vez por este carril derecho Aunque se mete Brian Hill, a ver ahí si lo consigue Vamos a ver ahí Nada, la saca otra vez, Giorgino la saca, madre mía, qué suerte ha tenido Italia, aunque se ve un jugador de Italia, ahora mismo al suelo, Espina sola, Espina sola la saca, a ver ahí, uf, la tiene Brian Hill, que se da la vuelta, la tiene perfectamente Ferran Torres, a ver ahí Brian Hill otra vez, ahí por este cabello derecho, a ver ahí, oh, nada, las manos de Donaruma sacando Donarumma esa pelota aunque se adelantan mucho las los italianos cuidado con inmóviles la tiene varela insigne por este carril derecho la retrasa bonucci giorgino la tiene insigne ahí aunque ya la tiene para Hill rápidamente por este carril derecho aunque cayó un bonucci un pase bastante equivocado la tiene tiesa inmóviles por este carril derecho cuidado ahí Uf, la retrasó poco, que menos mal que el cerroco que hay, las bandas... Ah, se ha dado ahí. La tiene Jeremy Pino ahí ya. Tocaré Jeremy Pino estos minutos, aunque estaban fuera de juego. Qué pena. minutos 7, estos primeros 7 minutos. Pues con este juego, vamos 0-0 aún. La tiene Varela, aunque ahora la cogen mucho las, los italianos. Es la pelota, hay que tener cuidado con esa pelota. La tiene Tiesa, cuidado con Tiesa, la tiene Di Lorenzo. Fuera el tiro de Di Lorenzo Va a sacar Una y Simón Ahí se la lleva perfectamente Sergio Reyguelón, vamos Sergio, a ver ahí La tiene perfectamente Jeremy Pino A ver Jeremy Pino, va a tirar Jeremy Pino Puede tirar Jeremy Pino las manos de Donaruma, vaya parada Que ha hecho Donaruma. Nada, se ha equivocado ahí La tiene Verati ya por este caliente derecho Vamos por el interior la tiene ahí que ahí. A ver, ahí. Uf, no, la que tienen ellos. Acorta ha cortado muy bien Inmóvil, estaba muy atento. Ahí la tiene Ferran Torres, ahí. Pau Torres, me parece. No, era Ferran Torres, ahí. La tiene Jeremy, a ver, ahí. A ver, ahí. Marcos Alonso. Uf, la parada otra vez de Donnarumma. Madre mía, todas las paradas que lleva Donnarumma ahora mismo. Uh. Vale, pues tenemos ahí nuestro primer córner Ahí de la selección Ahí estamos en este minuto 10 En estos primeros 10 minutos La tiene Jeremy Pino A ver ahí, perfecto La retrasa hacia Brian Hill Aunque ya la baja hacia perro Pedro Porro Que está en este carril derecho A ver ahí Nada, no encuentra nadie Ahí no hay ningún delantero A ver ahí Jeremy Pino Nada, le rebota a Varela La pelota Pues va a haber otro córner Va a haber otro córner ahí, no. Ha rebotado en Bonucci la pelota. Que era en Varela, pues en Bonucci. Va a sacar ahí. A ver ahí. Nada. Tienen ellos. Y el Pino ya la tiene. Aunque Pedro Porro. Ay. Nada, la cogió Di Lorenzo y estuvo muy atento aunque se la aunque Di Lorenzo la pierde. A ver ahí. Perfectamente Pedro Porro. A ver ahí. Uf. Nada, le rebota a Bonucci Otra vez esa pelota, aunque ya la tiene La saca por mediación de Giorgino Varela La retrasa Giorgino otra vez Varela La tiene inmóvil, se queda en el medio campo Pensando qué hacer, la tiene insigne ahí Varela pues Rápidamente la saca y perfecta A ver ahí Nada, el Di Lorenzo estaba ahí al corte Muy bien, la tiene tiesa Aunque el se le va se le escapa la tiene Brian Gil a ver ahí ahora la tiene Coque está Coque muy bien puede meter ahí la tiene Coque a ver Coque el tiro y Donaruma vaya parada de Donaruma la buenísima nada la sacó otra vez ya llevamos tres corners a ver ahí us Donaruma pues otro córner Saca Donaruma, a ver ahí. Nada, a las manos de Donaruma también otra vez ahí. El reguilón. Perfecto, Busquets, a ver ahí, la tiene Brian Hill, a ver ahí, va a tirar Brian Hill. Nada, a las manos de Donaruma también. De espera y Brian Hill en ese intento, aunque iba fuera. Sí, iba muy, era y yo creo que no iba adentro Esa pelota la tiene Coque, la saca Coque a ver ahí. Vale, la retrasa un poquito. Ayer en mi Pino que la retraso un poco a ver ahí. La tiene Coque, ya la envía Ferran Torres a ver Ferran Torres a ver ahí. Uf, Donaruma. madre mía. Pues no nos vamos de la portería de los italianos. No nos vamos de ahí. Madre mía, qué sacada ahí. La tiene Coque. A ver, Coque ahí. Fran Torres ahí. Aunque la retrasa ya ahí. Perfecta. A ver, ahí. Nada, la saca Tiesa ahí. Aunque con un mar de jugadores españoles ahí la tiene Tiesa y Brian Hill. Nada, la retrasa a Marcos Alonso. Ya, perdona, a No hay en el medio campo otra vez. La tiene Varela en el medio campo. Inician ya la jugada con Verati, ahí la tiene sola por este carril derecho, cuidado con sola la retrasa, la tiene Sidney, ya se pueden meter ellos, cuidado aquí. ¡Muy la mano de Unai! Se va a venir el primer córner ahora de Italia, de los italianos. Después de... Bueno, el primer, el primer, es el primer tiro que llegan ellos A ver ahí La sacan perfecta, ahí está Aunque ya la tiene Bonucci Cuidado, la tiene en nuestro terreno, en nuestra área Cuidado ahí Otra vez la mano de Unai Está perfecto la saca Aunque ya la tienen No, la tienen ellos otra vez A ver, cuidado ahí Está perfecto Pedro Porro la saca Perfecto La tiene Brian Hill Aunque ya la tiene Perfecta A ver si se desboca y la tiene Marcos Alonso Vamos Marcos Alonso Y Alonso la tiene A ver, ahí va a tirar Y el gol. gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol De Marcos Alonso En el minuto 20, 21 casi para poner a España por delante España 1 Italia 0 Italia 0 Estamos viendo la contra Buenísima, y está Se va Marcos Alonso solo Y bueno, pues no puede hacer nada naruma Ahí está el gol hace un golazo, ahí está Y esa escuadra ahí Derecha Y ahí está Y todo 22 Casi, ahí está el gol 22, ahí está, la tiene Insigne ellos por este carril derecho Cuidado ahí Aunque ya la pierden por mediación de Coque Ahí está, la tiene el Giorgino Recuperan el medio campo, cuidado ahí Aunque ya la tiene Marcos Alonso otra vez ahí Perfecta, aunque ya la tiene Jeremy Pino A ver Jeremy Pino por este carril derecho Aunque la retrasa un poco, a ver ahí La retrasa ahí con Jeremy Pino, a ver Uh, bonita ahí La tenía Brian Hill, a ver Ush, madre mía don se ha parado de las tres ahí en el primero en el mismo tiempo aunque ya detrás a giorgino ya la sacan por este por mediación de su zona de su terreno que le tiesa aunque tiesa la pierde rápidamente la tiene jeremy la saca hacia el perferrán torres aquí busquets la da y busquets va a ser falta va a ser falta Nada, pues saca Bonucci Va a sacar Bonucci ahí de... Casi de medio campo 125 ya Esta primera parte y bueno pues Tiberati Cuidado con Insigne La saca perfectamente Pau Torres La tiene ahí O la tenía Ryan Hill aunque con Espina Sola Le va a costar ahí Nada, la se equivoca ahí Ryan Hill con Espina Sola La tiene Insigne, cuidado con Insigne Madre mía, la mano de, de Unai Simón. Se desespera ahí porque manda a sus jugadores que estén más atentos a la jugada de los italianos. La tiene ahí ya... Oh, con el pie. Nada, eso es fuera de juego me parece. Sí, fuera de juego de Tiesa. Exactamente el minuto 27 ya. La sube hacia Reguilón esa pelota, aunque ya la tiene rápidamente... Jeremy Pino, aunque se la quitó, estaba ahí muy atento Di Lorenzo La tiene, la saca Di Lorenzo, ahí está Nada, pues se le fue Va a ser falta ahí, yo creo de... Sí, de Jeremy Pino me parece Nuestra contra y la saca Verati, a ver ahí Por menos mal que la ha cerrado, la ha cortado Madre mía, el palo Vaya tiro que ha hecho Inmóvil al palo. Está a punto de marcarnos ahí. Minuto 28. La saca bastante alto una y Simón, aunque ya la tiene ahí. Que la retrasa ahí perfectamente eric García. La tiene Pau Torres. La sube hacia Jeremy Pino. La tiene perfectamente Ferran. A ver, Ferran, Ferran, Ferran. Uah, las manos de Donaruma. Vaya parada que ha hecho Donaruma ahí. Dos tiempos. Di, di Lorenzo, a ver ahí. Ferran Torres ahí. ¡Qué manopla sacó Donaruma ahora mismo! ¡Qué manopla! Buenísimo, ahí está el tiro de Ferran. Y cómo se tira, pues casi como un gato ahí Donaruma. va a sacar Coque, a ver ahí Coque. Uh, nada se le va un poco arriba ferrán minuto 30 ya bueno no se le va la toca ahí casi donaluma con la palma de los manos de las manos ahí están los tiros 5 Ferran torres 2 varela nada es nuestra tenemos nosotros la tiene Pedro por a ver ahí nada se han equivocado y la saca por mediación de inmóvil tiesa en el medio campo ya la tiene Di Lorenzo y Lorenzo hacia Inmóvil. Este carril izquierdo ya, aunque ya la recupera Marcos Alonso, a ver Marcos Alonso, ahí la tienen. Marcos Alonso, vamos, Marcos Alonso puede ser a ver ahí. están Aruma. Está, marcan... Está diciendo a sus hombres que vengan para acá. Está el tiro de Marcos Alonso una muy buena mano, ahí está la... ahí están los nueve cornes de España los tres de Italia, aunque la saca ya ahí no se complica eh, Ferran Torres la tiene perfectamente Pedro Porra, a ver ahí, la tiene a ver ahí, perfecto, a ver fuera el tiro, ahí está de Ferran se... iba bueno bueno, choca ahí madre mía, que choque ha habido ahí entre... Entre los dos hay un tiro de cabeza Minuto 33 ya Y bueno, la saca con Inmóvil Aunque ya la recupera rápidamente España La tiene Busquets Que si todo el dominio Ahí española y está la baja Que la retrasa Ahí en Sidney se equivoca Ahí en el, en el pase aéreo A ver ahí Ferran, vamos Ferran Uf, Donaruma otra vez Donnarumma Haciendo de las suyas ahí Madre mía Con la mano y la saca Casi con los dedos otra vez Va a sacar Coque otra vez Casi el décimo córner de España Nada, la, la lleva hacia El campo no se, quiere, no se quiere ahí complicar España la tiene Brian Hill por este carril Derecho, ya la tiene a. Ah. La tenía Coque, aunque la sacó ahí Espina Sola. Va a sacar Coque. Esta banda la tiene ahí Brian Hill. Perfecta, Brian Hill se va, se marcha Brian Hill. A ver... Se marcha... Uff, pues se marchaba. Parecía que se marchaba de Di Lorenzo, pero no ha podido ahí Que ya la tiene Jeremy. La baja hacia Busquets. Y bueno, ahí se equivoca... Es la que vio enviar a Pedro Porro, pues se equivoca. La saca Varela ahí ya del medio campo pasan ellos del medio campo con espina sola, que la retrasa Insigne la tiene Insigne pues menos mal que la ha parado Unai, que era fuera de juego me parece a ver, no, pues será buena ahí si, sí, la sacó Unai perfecta ahí van a sacar ellos el córner, minuto 37 muy bueno y el córner la tiene ya, a ver ahí Uf, pues se va solo Brian Hill Se va solo Brian Hill En esta contra ahí de España Vamos, Brian Hill, vamos a ver A ver cómo lo hace Uf, pues la ha tenido La ha tenido ahí Brian Hill Otra vez, la ha tenido Que la ha parado Está muy atento y humo otra vez Sacar coque, a ver ahí Nada, se le va fuera. A Marcos Alonso, ahora la dio Marcos Alonso Ahí está el tiro Nah, se le fue fuera Va a sacar donaruma y de su campo Casi llegando Al ecuador de esta primera parte Insigne Tiene ahí Marcos A ver ahí, Ferran Torres ahí Oh, entró Entró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ahí de, de Marcos Alonso, el segundo gol de Marcos Alonso, ahí está os pues ha sido un gol de los más tontos, yo creo que Donaruma ha perdido la pelota, lo vamos a ver ahora mismo Sí, ha sido un error de Donaruma y está, que se... Sí, porque la pierde Se confía Hace un error y, y bueno, pues la pierde ahí está, como la pierde, porque le empuja un poco Marcos Alonso, le dan el pie y bueno, pues hace que sea el segundo de España, ahí está, España 2 Italia 0, minuto 40 Marcos Alonso, ahí está haciendo doblete Jeremy a ver, Jeremy Pino, la baja, hacia Coque Pedro Porro, por este carril derecho, ya la tiene, pero se va Pedro Porro, a ver ahí Vamos a ver ahí... ¡Oh! Y el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Ferran Torres. Por fin llega el gol de Ferran Torres en esta contra bastante buena por este carril derecho. Muy buena, ahí está. Ahora vamos a ver el gol. Está por este carril derecho. bien Venía ahí Marcos Alonso, me parece. Y bueno, ahí está el gol de Ferran. Ese cabezazo. Y bueno, pues que no para Donaruma No puede pararlo, ahí está Se le va bastante la pelota Por arriba justo Y bueno, pues ahí está España 3, Italia 0 Y bueno, voy a decir la porra eh, Voy a decir España 3 De la Liga de Naciones España 3, eh, Italia 3 Va a ser un partido, un duelo bastante, fu bastante fuerte Y muy entregado por las dos selecciones espero que así sea está Pedro Porro la sube hacia perfectamente y está el pase de la tiene Jeremy Pino está solo Jeremy Pino a ver Jeremy Pino ahí va a tirar Donaruma en dos tiempos dos tiempos no ha hecho un paradón ahí aunque Jeremy Pino que le da bonucci en la pelota y un poco sacó que hay el, el décimo corner era ahí reguilón vale la saca perfectamente brian hill la tiene ya eric garcía aunque ya la uf, se ha equivocado y cae con insignia y en el pase la saca chelín y el línea y de su de su área un poco. Ya va por este carril derecho Verati, Cuidado con Verati, Aunque la retrasa Espina Sola. Con muchos... Habiendo muchos jugadores españoles, la... La envía medio campo a Varela. La tiene ya Varela. Cuidado ahí. Uf, menos mal que la sacó. Menos mal que se han... A, a ver ahí. No. Menos mal que se anticipó ahí uno de Simón Porque era un golazo ahí mismamente Ahí justo Ya van a quedar cuatro minutos de esta primera parte Cuidado que va a haber a ti solo Va a haber a ti solo Y el gol. gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol De Italia En este caso de Este Varela Que ha sido una conexión ahí Varela, tiesa, me parece Muy buena, ahora lo vamos a ver a ver No, Kira... Yo creo que es Varela También a Varela Yo creo que es Di Lorenzo Alguno de esos, me parece Sí, a ver, o Tiesa Yo creo que es Tiesa Sí, es Tiesa y, y Varela Bueno, en este minuto 45 Vuelve a sacar ahí Fernán Torres Estamos ya... nada, queda muy poquito para esta segunda parte Y para esta primera parte lo vamos a ver lo siguiente después Vamos a seguir después en la segunda parte Estamos ya en el minuto 45, a ver ahí Uf, pues era buena ahí, aunque la... la sacó bueno Pues nos vamos al descanso con este 3-1 España 3, Italia 1 Está, bueno, Inmóviles no ha tenido un gran día hoy. Ya que es el ariete de Italia. Y bueno, ahí están los goles. doblete de Marcos Alonso y el gol de Ferran Torres. Y ahí está el último gol de Varela en el minuto 45. Que bueno, pues aquí está un poco el porcentaje de, de, de, de regates, la posesión. Aquí está, esto es lo que quería enseñar todo el detalle que viene de las del, bueno pues de las estadísticas en los goles, en lo que es en el, en lo, en el amistoso y bueno, está en la posesión un 55%, hemos llegado hasta un 58% ahora mismo en la segunda parte, casi en el minuto 45 todos los tiros, todos los goles estos son los goles, los fueras, los bloqueos y las paradas luego están todos los pases Aquí tenemos todos los pases, uno por uno, por distribución de pase. Aquí están los pases, que está todo muy dibujado. Asistencias, interceptados y fueras. Y bueno, la defensa. Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Con el partidito, ¿vale? Seguimos. Que es que se me había ido, me había aparecido un error de la play. Bueno, vamos ahí con sacando la Pedro Porra ahora es al revés, ¿vale? Es al contrario del campo y bueno, ya tiene Méndez. Méndez, aunque ya tiene Jorginho, Verratti, luego con Berratti, la tiene Espinazola por este carril izquierdo, cuidado aquí. La tiene Varela, se mete Varela, cuidado Varela. Dios, la que ha tenido, tiesa. Y móviles, perdona. Que me lío a veces. y sin de cuidado ahí. La saca, la saca. La sacó. Ahí está perfectamente. Aunque es para Ferran Torres. A ver, Ferran. Ya pues te cae el derecho. Aunque le empujan. Falta. Falta. Y va a haber la, la amarilla. Espinasola. Leonardo Espinasola. A ver la amarilla en el minuto 47. cuando si iba ahora mismo Ferran. Ahí está. El pisotón. Bueno, va a sacar Pedro Porra. Ahí está de su campo. Ahí está la tarjeta de Espinasola. Del jugador... Italiano ya la tiene por mediación de Ferran Torres aunque la tenía ya ver ahí, se, se lía con Bonucci, Oscar ya con Bonucci, aunque ya la tiene verati cuidado que le cae a Berratti, la tiene inmóvil, cuidado el móvil, la tiene insigne. Nada, fuera de juego, le pilló el fuera de juego en Sydney, minuto 48 ya esta segunda parte, empezando esta segunda parte. Aunque se cae ahí Alonso con tiesa, gana ahí tiesa la partida con Alonso, la tiene tiesa otra vez, aunque pues sí, hace falta otra vez ahí tiesa, hace falta tiesa, sacamos Ferran Torres, ya la tiene Pedro Corra, ahí está, la tiene Méndez, Laís Méndez, aunque se la pasa rápidamente a Ferran, aunque ya la recortan ellos, la tiene Coque, a ver ahí, ay qué pena, la bloquea y muy bien. La tiene por mediación de Di Lorenzo, la tiene Di Lorenzo en el medio campo, la lleva inmóvil aunque se la pasa a Di Lorenzo otra vez la retrasa al medio campo con Jolpiño. Varela, Verati, Verati. Vale, la, la, la cortan ahí ellos muy bien. La detiene y ahí. Vamos Ferrán, la tiene Ferran, Ferran, Ferran, Ferran puede salir Ferran, vamos Ferrán a ver ahí va a hacer el tiro, Ferrán y el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol De Ferran Torres El minuto 51 de esta segunda parte Ahí está Buenísimo el gol Muy bueno, por cierto Desde fuera, ahí está Y bueno, da creo en Donaruma esa pelota Da ahí en Donaruma principio esa pelota Ahí está Sí, la envía a su portería, la despeja su portería Totalmente ya la saca en mediación de ellos en su campo de Derecho, ahora estamos nosotros en el campo izquierdo Estamos al revés Que tiene, ¿verdad? Tiene ese... no sé Bueno, ese medio campo Ya la saca por Jorginho Mediación de Jorquiño Y hacen falta ellos Ahí está la segunda tarjeta de, de Lorenzo Insigne Ahí está, minuto 53 la tiene coque aunque ya la envía abajo para Sergio Reguilón. Esta es primera pelota de Sergio Reguilón, tocando pelota en estos primeros según primeros minutos de esta segunda parte. La tiene Varela y pasando de este primer campo la retrasa por Rortinho, Sigue con Varela. La se mete en el área española cuida y Verati. Verati. Y el gol del Verati, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Verati en el minuto 53. Buenísima. Y bueno, pues ahora se ha ido remontando ellos. Claro, nosotros vamos muy bien. Ahí está. Vamos ahí con el bombeo, un momentito con el bombeo. La lleva ahí, aunque la retrasa ahí con esa cabeza y ya la tiene. Ferran Torres, a ver ahí, ya tiene Coque, vamos Coque, Puede meter Coque. Y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. gol de Coque en el minuto 54. España 6. Italia 3. Está perfecto Busquets, vamos Busquets Y buenísimo Ahí de Méndez, madre mía Se queda solo Méndez, minuto 56 Se queda solo Méndez, tira Méndez Gol De Méndez en minuto 56 España 7 Italia 3 Pues vaya contra ahí de Méndez Buenísimo, ahí está la contra Muy bueno ahí está gol. Qué golazo esto es muy diferente, vale, a la segunda parte, ha cogido ahora otro tono y bueno, ahora está España muchísimo más despierta de Italia con más problemas, ya la ha sacado David Méndez, puede meter David Méndez, la tira Méndez, nada, las manos de Donnarumma, ahora sí ha parado Donnarumma, los pues ya ha avanzado 7 minutos de estas prim primera, segunda parte. la tiene sola, cuidado con sola, la tiene ahí perfectamente como la corta Paul Torres, ahí esa pelota la tiene, aunque se equivoca ahí la, la entrega Bonucci Bonucci, Marcos Alonso buenísima de Jeremy Pino Jeremy Pino, Jeremy Pino tira Jeremy Pino parada de Donnarumma vaya parada, vaya brazo que sale ahí está 160 ya casi Uf, nada, otra vez, Donaruma dos tiempos, ahí está Y qué buena ocurre con Tiesa, aunque la de atrás ahí al medio campo, aunque la pierde La tiene Jeremy Pino, se la pasa Marcos Alonso La tiene ya, por mediación, la tenía Pedro Porro, aunque hubo ahí un choque ahí entre los dos La tiene ya y Jeremy Pino, a ver Jeremy Pino, tira Jeremy Pino, pues fuera, por poco está el tiro ¿Un poco? Pues, Cuidado con mi Lorenzo Se puede estecar el dedo izquierdo Aunque ya la saca y la sabe la sacaba con, el, con el, la cabeza Pero le diga en ese error Joder, ahí. La falta Oh, pues van a expulsar a Pedro porro, le van a expulsar Yo creo que se ha tirado ahí, a ver no ha puesto la rodilla, no creo que sea expulsión Ahí ahora Bueno, oh, pues a las manos de un AI Parada ahí Nos expulsan a dos, cuidado Y el gol, y el gol de la selección, otra vez churra ahí está. Es, es España 7, Italia 4, que tienen mucho cuidado aquí en estos partidos. No sean así, sean bonitos y bueno, que no que no haya ninguna expulsión, ¿sabes? Que no haya ninguna cosa rara, que ya la sacan ellos en 63. Vamos a ir a la mitad de esta segunda parte y está ya estamos en Bueno, aún no hemos llegado al Ecuador, pero vamos ahí. Estamos a punto, venga a ver. Perran, nadie se decide, aunque ya la tiene Méndez, cuidado con Méndez, puede tirar Méndez. Nada, las manos de Don, de Don Aruma. Ya nos han expulsado a dos, hay que tener mucho cuidado ahí. Es un partido bastante heavy ahora mismo, bastante fuerte. Cuidado con cuando nos tiremos ahí, sobre todo. Era ahí. ¡Ay! ¡No! Ahí está. Ay. Ay, Yere mi pino, Yere mi pino. ¡Ay, qué mala! Era buenísima y pero nada. No podía hacer nada, la saca Jorquiño, cuidado ahí, la tiene Busquets, la tiene Yaméndez, aunque lo retrasa, ahí está, la retrasa otra vez la tiene Méndez, la pasa otra vez a Jeremy Pino, y está, la tiene Sergio Reguilón a ver cómo se va ahora, Sergio Reguilón a ver, se va de los italianos, ahí está. Nada, pues parecía que se iba, y está, pero no pudo La tiene Varela detrás a Bonucci en su zona ya 68 ya, vamos a llegar al 70 en, Nada, en unos... apenas 3 minutos Y Pino, mi Pina, a ver, tiene Pino, la tiene Ferran A ver si se va Ferran Y parece que se va Ferran, aunque le obstaculizó el paso Ay, ahí Ferran, nada, le... Se cayó, no pudo recuperarla, la tiene Bonucci La retrasa Pina sola Sol ahí, no, no, no no ver, ahí Uf. Nada, ahí se, se ahí un poco el pase Aunque ya la tiene Jeremy Pino Ahí Jeremy Pino Otra vez Jeremy Pino A ver, ahí la tiene Marcos Alonso Marcos Alonso Nada, las manos de una luma ahora es minuto 70 Ya estamos en Ecuador, esta segunda parte Ahí está La tiene Marcos Alonso, Jeremy Pino ¡Qué mano de Donaruma! ¡Vaya mano que ha sacado! <risa> mm. ¡Cuidado! Ahí la tiene La tiene ahí Coque, cuidado ahí Espina sola Espina sola con Coque ahí la tiene Verati. Cuidado que va solo Isidne y cine ¿Y va solo Uf, La saca, madre mía, una y Simón ahí En dos tiempos también Rogiño ahí la tiene Cuidado con Tiesa, Federico Tiesa. Fuera. Y ahí está la falta de Bonucci. Leonardo Bonucci, la falta. Oh, ahí cambio, ahí Veratti sale. Está la tarjeta primero de Bonucci. Y está el cambio. Entra Locatelli por Verati, cuidado. Y el gol el despiste de, de, del, del error del gol el gol de pues de inmóvil en ¿eh? el 75 ya llegando al 80 y bueno ahí está jeremy a ver jeremy pino ya la tiene ahí perfecto aunque la retrasa para marcos alonso la tiene busquets aunque ya tiene Ferrantores torres rápidamente no no a ver cuidado aquí cuidado aquí no lo tiene aquí no, no no no no cuidado aquí Insigne, insigne. no no no no fuera ahí estamos no hemos visto una estadística de los pases pues no me da tiempo a verla y me equivocaba ahí. y bueno decía los pases de dos selecciones hemos hecho creo 254 con con Italia, que ha hecho más de 263, creo recordar, que ha puesto. Y bueno, ahí está, ya vamos un momento con Les Méndez, aunque ya está por esta área, hay que tener cuidado aquí. La retrasa se va hacia atrás, aunque se la quita. Chelini estaba ahí muy atento que Lini la tiene Sidney ya saliendo de nuestro de su área. La tiene Ferran, a ver Ferran, nada, las manos de Donnarum, aunque ahí con alguna dificultad la saca Di, Di Lorenzo por este carril izquierdo ya la tiene la retrasa Bonucci en su zona la tiene varela aunque ya la quita yo de mi pino la pasa a coque esa pelota va a méndez Mendes. la tiene ferran a ¿no? ver aunque le han cortado ahí el tiro la tiene varela en este medio campo espinasola es carril izquierdo ya la tiene ahí por mediación de espinasola la retrasa para Locatelli, aunque ya la tiene Varela, la retras, la, la intercepta Reguilón, ahí está, a ver, y el mipino, y el mipino se puede ir, se va. Hoy buenísima ahí, Luis Méndez, menos mal que hizo el pase, pero pues estaban fuera de juego, no vale. 1.80, ya estamos llegando ahí los últimos minutos ya, casi es el este último suspiro de esta segunda parte, ya tiene Di Lorenzo, que hay una falta ahí. Están dos faltas nuestras, los italianos seis faltas, porque lo está, la tiene Ferran Torres, aunque da ahí en un cuerpo italiano ahí, en un jugador italiano, 181 ahí está ya, con la pelota ahí está, la tiene ya, lo tiene Tiesa, cuida con Tiesa, Federico Tiesa. Va para atrás, aunque la pasa Locatelli ahí en este medio campo para Colini, aunque le intercepta ahí pues el español. Van a sacar ellos por mediación. Que va a haber un cambio, se va a Di Lorenzo y entra Bernardi ahí. Bastante Un buen recambio ahí. Los eh, manchini han metido un buen recambio y bueno, ya tienen Sidney. Bastante buen recambio, es un tanque también. Y que ha metido, eh. Bastante cobertura. Ya tiene Ferran, aunque ya tiene Jeremy. Pina de Jeremy Pino. Puede hacerlo Jeremy Pino. Va a tirar Jeremy Pino. La mano de Don Aruma. Vaya mano que ha sacado. Está diciendo los de... Está diciendo Don Aruma los suyos que tengan... Que estén más concentrados, que no pueden evitar esas contras. Aunque ya sacan... Marcos Alonso. Vaya mano que ha sacado. Y el gol. Gol de Marcos Alonso en minuto 84, España 8, Italia 5. Ahí está. Pues vaya golazo. Y más de falta ahí, de córner. Dailo, como que la cuela, claro, la cuela. La cuela. Un defensa italiano, aunque ese gol de Marcos Alonso en minuto 85, no quedaría ya mucho minuto 85-84 igual, aunque ya la tiene Ferran a ver ahí, hoy una falta aunque dejan la ventaja y ahora la tiene, la pasa de mi Pino aunque la retrasa se va, ya la tiene Marcos Alonso la tenía, si sí la tiene aunque la retrasa se si equivoque la da que Lini, ya saliendo ellos del medio campo con el, el Locatelli. y Locatelli Ferran Torres ahí muy atento, a ver ahí nada, no la tiene Reis Méndez, ahí la tiene Marcos Alonso, a ver, Reis Méndez, nada, le dieron ahí, a ver. y está el toque, okay. nada, a las manos de Donnarumma. 87 ahí está ya, estos primeros, estos últimos minutos. Y bueno, pues este gran partido que hemos jugado aquí. Y que se jugará el miércoles a las 9 menos cuarto, y bueno, pues eso, el... Como he dicho... Y el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, De España. Minuto. casi 90 diría yo. Ha sido por un rebote y le da un defensa italiano y entras muy sencillas de Pau Torres, me parece, y está. Remata. ¡Pum! Y va para adentro, así que el regol es de es de Pau Torres directamente. Pues está el gol de Pau Torres, que es el minuto 88, pues mira, me un minuto más. Y me un minuto más. Y bueno, pues la tiene Federico Tías allá en el... en el medio campo. Bernardi tocando de este primer balón, ahí están estos primeros minutos. La retrasa muy bien, regañándola para Ferran Torres. La tiene y Locatelli. Locatelli, Bonucci. Hoy cuidado ahí. Es buena Ferran, a ver, Ferran va a tirar eh, el tiro Ferran, las manos de Donaruma. Van a quedar cuatro minutillos ahí, cuatro minutillos bastante chulos. Ya sale, ya sale, ya sale, ahí está. Y bueno, pues nada, quedan cuatro minutos de añadido y bueno, pues ya está. Así así es el partido de Jeremy Pino y el gol de Jeremy Pino. Ay, un minuto casi, este minuto, primer minuto de descuento, marca Jeremy Pino, ahí está. Pues el segundo gol, yo creo, de fortuna, ahí está. Y pase. Y bueno, pues entra. Así que bueno, pues España 10, eh, Italia 5. a ver ahí. Muy buena ahí está. Y ya la retrasa o la retrasaba, ahí está. No, la tiene espina sola, le, le rebota espina sola esa pelota, aunque ya la tiene por mediación de Locatelli, la intenta sacar del medio campo espina pues se equivoca sola la da Mende. Y bueno, a ver ahí. Allá perfectamente lleve mi pino. Una. No. Vaya mano, pero que ha sacado Naruma y Pues vas a llegar al final. Buenísima, ahí está el tiro. Y la mano que casi no la toca, eso lo tiene que arreglar. Vale, vale pues nada, pues aquí está el partido. Ya hemos terminado este partido aquí en Milán. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Y nada, pues nos vemos el el miércoles, a ver qué tal el partido nos vemos